Ay, chicas me estoy yendo vamos a, a comprar comida al rancho es un, una tienda mexicana está oscuro porque ahí estoy dentro de mi déjenme abro el carro se prenda ir. mi esposo me dejó me dejó a oscuras amigas ahí viene <ríe> me dejaste a oscuras Estoy grabando. Prendeme algo de luz que las chicas no me ven. Aquí está. Y este... Se me olvidó el micrófono, amigas. Acá está el chulo. San Jorgito. Hola. Vamos a comprar comida. So, ahorita en la tienda les muestro, ¿ok? Hace mucho frío. Ya es marzo, es tiempo de plantar. Es primavera, pero... Este... Hay mucha nieve. Se me olvidó el micrófono, amigas. Amigas están todos los carros. Estamos en la tienda. Se me olvidó el micrófono. Espero que me puedan oír. Bien? Es una tienda mexicana. Y les voy a ir mostrando lo que tienen. Nosotros vinimos a comprar comida y fruta. Tiene de todo, obviamente. Ahorita les voy a mostrar. Voy a voltear la cámara. Estos son caramelos mexicanos. Son unos caramelos mexicanos con chile. Algún día vamos a hacer un desafío con estos. Pulparindo, con son de tamarindo. Es pulpa de tamarindo. Son tan deliciosos. Monito, la vaquita. Son muy baratos. 2.99 son 3 dólares 1.99 son 2 dólares Esto es como el mantecola Argentino Es mazapán Sabe como el mantecol Más o menos no, no exactamente igual Pero a mis hijos les encantan Acá tenemos los jugos humed La verdad que los precios están Bastante en cuenta Y Por acá también hay hierba las veladoras, los chocolates, miren Valentín. para Navidad, yeah. <risa> para Navidad para Valentín, okay. ¿no me encontrabas? ¿Tú, tú, tú, tú me Ay, ¿Qué me okay. ya estamos saliendo chicas no? y espero que me escuchen porque no traje el micrófono. Está. Llegamos y este, me puse cómoda y este, les voy a mostrar la comida. Gracias. Esta. Ok, Esta es la comidita rica. Tengo queso fresco, cilantrito, cebolla. Le voy a poner esta salsita verde. Tengo mi agüita de jarritos que me encanta. Ahí le serví el plato a mi niño. Y mi niña está comiendo, pero me pidió que no la mostrara. Mi esposo calentó las tortillitas. Se fue a poner cómodo también. Y esta es nuestra comida de domingo. Estas tortillas son para diabéticos. Este, son estas moradas. Ahora le pregunto a San Jorgito de qué son. Pero así, amigas, es nuestro almuerzo dominguero. Les deseo provecho también para ustedes.